desorientado sabiendo que me quiere y anda con él ella nunca va a volver pues él olvidó el ayer tú no me puedes olvidar tú no me puedes olvidar tú no me puedes olvidar, no me puedes olvidar. No. Sí, me si ella ya se fue, fue. Si ella ya se fue Yeah.